Quisiera contar algo que me ha sucedido. Primero, lo primero agradezco a mis tres amigos. Si no fuera por ellos, esto no tendría sentido. Déjate cuento, un cuento, algo retorcido. Todo marchaba bien, todo era color de rosa. Tenía a mi pareja una chica bastante hermosa. De un tiempo para acá, la relación se fracturó. Quien falló primero, confieso, he sido yo. Contacté una chica de una vieja relación. Las cosas ya no iban bien, aquí comenzó la traición. Hola, ¿cómo estás? Emoyes, ¿cómo una cosa llegó a otra Fotos, videos de los dos Mi pareja descubrió y aunque afronté la situación Estuvimos discutiendo Llegando a una solución La confianza se perdió a causa de este maldito error El engaño que me hiciste tú Créeme que fue peor No sé a dónde se fue El amor que me que ya te fuiste pero aún me duele tu partida me dejaste aún sabiendo cuánto te quería me dejaste salí estaba buscándote caminando en la calle como un tonto allí esperándote que yo no te buscara dijiste que no lo hiciera lo que pasa es que no querías que con él te viera me engañaste con el hijo del que nos cobra la renta te quedaste en su cuarto te beso eso es lo que cuenta tú ni un alto le pusiste dime cómo se interpreta cuando llega a casa la destroce por completa golpeando las paredes abro el cajón tomo un le disparo al espejo, las balas no regresaban La corrí de casa de ella, ya no quería nada Con el alcohol me hogaba estando solo en esa casa Decidí colgarme, esa noche era mi despido Si vas a hacerlo, hazlo, y una vez ella me dijo Transmití en vivo, sin censura, mi suicidio Se repetía el patrón que con la madre de mi hijo No sé a dónde se fue el amor que me tenías Dime que yo voy por Sanar esta herida Sé que ya te fuiste Pero aún me duele tu partida Me dejaste aún sabiendo Cuánto te quería La puerta me quitó la soga del cuello y rápido habló emergencias patrullas ambulancias de todo llegó a la casa los doctores dijeron que de milagro respiraba había tomado pastillas antes de aquel evento Intravenosa me estabilizaron Ellos con el cuello fracturado traje la lengua y la nuca Quiero que sepas esto ya no lo haré nunca Tengo gente que me quiera Alejandro, Michelle y Gaby Ángeles guardianes ellos lograron salvarme Estoy consciente de mi fallo y que el amor no es para siempre No fue la indicada ni yo vaya tristemente Pero saldrá adelante sin nadie a mi lado Lo sentimental para mí se queda apagado El amor a la basura ahora me convertí en demonio Yo tiré tus fotos y tú los anillos de mar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 Darme por vencido, dijiste Si quieres matarte hazlo de una vez Tú es tu odio por mí que ya no me quieres ver No vales la pena, yo y hoy lo haré a mi manera Y tu error lo pagarás la vida entera con mi cruz El feliz lo que te dure, porque el karma nunca espera Siempre llega, veme a mí, mi castigo fuiste